Navidad es compartir, es darse a los demás del mismo modo que Dios se dio por nosotros. Es época de alegría, de compartir, de sentirse bien. Es una época donde reina la alegría, la música se hace escuchar y el entusiasmo de nuestros jóvenes nos contagia. Navidad es colaboración, es brindar apoyo y es trabajar en equipo. La Navidad, la Navidad es un tiempo para reflexionar para agradecer a Dios por todas las bondades y maravillas que ha tenido para cada uno de nosotros. Esta época nos invita a olvidarnos de los problemas y a estar en paz con Dios y con el prójimo. En Navidad los niños son los más felices del lugar y son los protagonistas de cada uno de nuestros hogares. ¿Y qué decir de esas mujeres hermosas que nos consienten cada día y siempre de punta en blanco? Y es que en esta temporada las distancias se acortan, las conexiones se multiplican y nuestra comunicación es más asertiva. Navidad, Navidad es regalar, es acordarnos del necesitado, es darnos cuenta lo mucho que Dios nos ha bendecido por su fidelidad. Es tiempo de agradecer, de evaluar y reorganizar para volver a comenzar. ¡Qué maravillosa es la época y el significado de la Navidad! La Navidad es alegría, gozo, paz, amor, seguridad, perdón y salvación. Todo eso lo hemos recibido de nuestro grandioso Dios, quien compartió con nosotros y ofreció a su único Hijo para que viniera a nacer y a vivir entre nosotros para que nos amara, nos perdonara y nos salvara. Estamos muy agradecidos a nuestro soberano y grandioso Dios por sus bendiciones y por las manifestaciones de su amor para con nosotros eh, durante este año 2021. Y estamos comprometidos para ofrecer amor, servicio y paz en el nombre de Jesús a toda persona en el venidero año 2022. Por eso, la gran familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Unión Venezolana Occidental quiere desearles a nuestros amigos, hermanos y a toda Venezuela una Feliz Navidad y un bendecido y próspero año 2022. Y que la paz de Dios sea con todos ustedes. ¡Feliz